Buenas tardes, soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y un miércoles más. Estamos en los espacios de entrevistas de En tu casa y en la mía y hoy tenemos el placer de contar con David Andújar, otro de los jóvenes inspiradores que tenemos aquí en Madrid. Y bueno, al principio de todo, agradecerle que nos regale un tiempito de su vida, porque ya veréis a lo largo de la entrevista que hace un montón de cosas. Y bueno, desde el Departamento de Juventud le queremos dar el máximo agradecimiento por regalarnos ese tiempo. Bueno, bienvenido, David. ¿Qué tal, Vanessa? Oye, muchísimas gracias a vosotros eh, por concederme también este huequito en esta sección. Y nada, encantado de estar contigo y de charlar un rato. Bueno, pues eh, nos vamos a meter ya en, de lleno en la entrevista. Y bueno, para quien sí. no conozca a David, que eh, yo creo que hay mucha gente que, que ya le conoce, porque David, a pesar de que solo tiene 21 años, bueno, eh, ya es conocido desde los 14, que empezó ahí ya haciendo cosillas. Eh, bueno, como he dicho, tienes 21 años eh, y ya eres todo un veterano de la comunicación. Eh, bueno. Sí. <ríe> sí. <ríe> bueno, Con tan solo 14 añitos ya fundaste tu propio medio de comunicación digital sin ánimo de lucro. que es, Bueno, yo he aquí de decir, yo siempre aviso que el inglés no es lo mío, así que seguramente no en te te programa lo pronuncio mal, ¿vale? De ah, Hall of Stars. Y por favor, si lo pronuncio mal, perdonadme, porque ya sabéis que el inglés no Está es, lo bien. es para nada. Está bien. Este programa iba dirigido a jóvenes donde aborda temas muy comprometidos como es el acoso escolar, la discriminación del colectivo LGTBIQA+, emigración, machismo y un montón de temas que, que pasan en el día a día de, de los jóvenes. Pues ¿cómo? cuéntanos, David, cómo un chaval de 14 años en plena adolescencia... De repente se le ocurre montar su propio canal de comunicación y abordar todos estos temas que muchos de ellos, eh, hace ya 10 años, eran todavía tabú y no se podía hablar es mucho. O sea, es ah, verdad. Cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, comencé cuando, como muy bien has dicho, con 14 años. Haciendo Antes de crear el medio de comunicación, lo que hice fue un programa de radio porque yo con 14 años y era una apasionada de la comunicación, yo quería presentar, yo quería hacer cosas y dije pues mira, como con 14 años evidentemente no voy a entrar en ningún grupo a poder hacerlo, me lo monto por mi cuenta y lo hago yo. Y nada, pues eso, empecé a hacer un, un podcast con 14 años que ya ha pasado tiempo, ahí los podcasts no estaban de moda como ahora. Y nada, ese pequeño programita que hacía lo descubrió una cadena de radio pequeñita y me dijo, oye, ¿te apetecería hacerlo en directo en un estudio? Y dije, hombre, por supuesto, lo que siempre he soñado. Y con 14 eh, creé de Hall of Stars como programa de radio. Estuve una temporada con ellos y cuando acabé dije, oye, pues de este programa, ¿por qué no creo algo más? Y ahí fue cuando creé un medio de comunicación. Hicimos una página web, escribía a gente que conocía de redes sociales que también les gustaba un poquito el mundillo. Y fue cuando empezamos a, a crear contenido. En principio era contenido pues, más de música, cine, series, tele, hablábamos un poquito de actualidad, pero siempre un poquito con esa parte de, de crítica y, y ayudando a los colectivos que has dicho, hasta que ya bueno, pues creamos los programas que tenemos ahora, el del blog que sí queda más enfocado a todo lo que has dicho tú. Y, y nada, súper contento, la verdad, con cómo han ido avanzando las cosas. Eh, Oye, bueno, ya has dicho que estás en redes sociales. Eh, mm. hoy tienes canal de Youtube Y hoy en día Tu canal de Youtube cuenta Con más de 4 millones De visualizaciones eh, sí. Más de 8.800 Suscriptores Si no me equivoco sí. Y 19.000 Minutos sí, Cuando 19, lo creaste o sea, ¿Eras consciente De la repercusión que iba a tener? ¿o no? no, para nada, o sea, claro, pi eh, piensa cuando yo empecé a hacer este programita, ¿cuántas personas escuchaban? 20, <risa> era una cosa muy, muy pequeñita y, y ha sido con el paso de los años cuando bueno, pues hemos ido entrevistando a, a gente más famosa con más notoriedad uh -huh. y, y cuando hemos ido empezando a crecer poco a poco también con otros proyectos que hemos ido haciendo, pero hasta este punto joder, nunca me lo hubiese imaginado, la verdad. Estamos súper contentos con los resultados, sobre todo de este último año, que ha sido cuando hemos recibido el, el mayor impulso. Uh -huh. Bueno, ahora mismo eres el 50% de un programa que tienes, que se llama Menudo Cuadro, junto a David Insúa. Y para que no os siga en Instagram, que por, ya te he dicho antes que a mí ese, ese programa me, me gusta mucho y la estética que tiene también. Eh, Explícanos, bueno, explícanos, a nuestros jóvenes qué es Menudo Cuadro. Pues mira, Menudo Cuadro es un podcast semanal que sacamos cada jueves en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en todas las plataformas de podcasting que hay. Eh, y es un programa de entretenimiento en el cual eh, David y yo, los Davides, invitamos a, a un personaje conocido para comentar un poquito la actualidad que se ha hecho viral esa semana sobre todo actualidad del mundo de la televisión del mundo de corazón de, bueno, virales de redes sociales entonces nada, al final lo que es es una charla entre amigas en el cual hablamos de, de todo lo que ha sucedido y, y damos nuestra opinión además esto lo acompañamos de una serie de, de cortes con estas situaciones así más divertidas con músicas y jo, nos está yendo súper bien. Además, estamos teniendo invitados muy guays. Estamos, pues mira, desde una Lidia Lozano, que hemos tenido como madrina del programa, hasta gente pues, como Inés Hernando, Andrea Compton, que están otro, en, en un target un poquito distinto. Tenemos gente de todo tipo. Y, y es un programa con el que estoy disfrutando muchísimo, porque es entretenimiento puro y duro. Uh -huh. Y tenía muchísimas ganas de, de poder hacer algo así. Yo, o sea, yo en mi mente, que eh, soy un poco más mayorcita que, que vosotros, yo me pregunto, ¿cómo...? <risa> ¿Lográis que la gente que está en otro estatus del mundo de, pues eso, del famoseo, que siempre tenemos metido en la mente de que son personas inaccesibles, que o te mueves en su círculo o es imposible imposible poder hablar con esa gente? ¿Cómo lográis que os den las entrevistas? <risa> Yo es que creo que eh, a la gente le pasa mucho, como, como a ti ¿no, Vanessa, el, el tener al famoso como algo súper inalcanzable realmente eh, un personaje conocido también es una persona que, que quiere promocionarse y oye, quieren conceder entrevistas eh, sí que es verdad que bueno, es uno de los puntos más complicados tanto de este programa como de, de otros que tengo el, el conseguir que, que personajes conocidos que funcionen en estos formatos porque no puedes coger a cualquier persona, sino personas que encajen con el proyecto, se presten pero realmente luego tampoco es tan difícil tú les envías la propuesta y pueden no cuadrar, es decirte que no, o a veces les gusta y, y dicen que sí. Al final también es un mundo en el que va todo mucho por, por contactos, desgraciadamente. Entonces, claro. pues hay personas que más de por ejemplo Telecinco que, con el que yo no tenía tanto contacto, pero David ha trabajado en Mediaset mucho tiempo y sí que puede llegar a ellos, igual que a mí me pasa con el mundo un poco más influencer, ¿no? que llevo trabajando en este mundillo unos cuantos años más que él y, y lo consigo por ese lado entonces al final, en el caso de Menudo Cuadro nos vamos complementando y, y vamos tirando de contactos y de agenda cada uno pero, pero bueno, al final también es enviar emails a las agencias que les llevan y a sus repres y, y muchas veces ceden uh -huh. Muy bien, eh, bueno David, eh, como os he dicho no solo hace eso, sino que hace muchísimas cosas más, eh, también <risa> presenta otro programa de entrevistas que es un Bloody Mary con ¿Cómo logra que tantas personas famosas también quieran participar en ese programa? Porque lo puedes lograr para uno, pero para otro, para más, es más complejo, es más complicado, ¿no? Sí, la verdad es que ahora mismo sí que es verdad que estamos cogiendo muchos del blog y los mandamos a menudo cuadro y al revés, estamos haciéndoles un poquito los dos programas porque una vez ya tienes el contacto es más fácil, ¿no? Pero, pero bueno, es un poco lo que te he dicho antes, es seguir con pues enviando emails, contactando con gente y tirando de agenda y, y sí que es verdad, no te voy a mentir que, que al fin y al cabo es lo más complicado eh, conseguir a gente que, que venga gratis, porque al final evidentemente es un programa en el que no hay anunciantes y, y no podemos pagar al invitado esa acción, evidentemente entonces, que una persona ceda parte de su tiempo a, y venga a donde, al hotel o al espacio donde grabemos en Madrid y, y quiera... Eh, estar con nosotros, pues a veces es complicado, pero bueno, es cuestión de ir probando y incluso a lo mejor la persona que parece que no va a venir nunca, luego te dice el manager, oye, pues mira, tiene que promocionar esto. Pues sí, es cuestión de ir enviando mails, de ir llamando y, y seguro que alguno cae. <risa> <risa> ¿Y hay alguno que haya sido borde con vosotros y os ha dicho mm, para nada? Hombre, mucho, sí, hemos recibido muchas negativas, hemos recibido muchas negativas. <risa> Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que normalmente tampoco hablamos con el, con el invitado. O sea, bueno, depende siempre del caso, ¿no? Pero normalmente siempre hablamos con, con su equipo, su repre o, o la agencia que les esté llevando. Y al final ellos son los que tienen que, que hacer el papel de polimalo. Y, y en negativas hemos recibido muchísimas, muchísimas. A mí lo que más me molesta es el hecho de, de cuando no te contestan. Eso es lo que, lo que se lleva peor. Ya que te has. Nosotros les hacemos un dossier a medida para explicarles el, el programa, les, les contamos un poco cómo va a ser todo. Jo, por lo menos una contestación, tanto en menudo cuadro como en, en el blog, lo agradeceríamos mucho de este mensaje para todos los repres de, de España. Una contestación, sabemos que estáis liados, pero podríais. Pero bueno, negativas sí, hemos recibido muchísimas, imagínate. <risa> ya, ya me imagino, me imagino. A mí también me pasa, ¿eh? A pesar de mi sonrisa y de que suelo poner ojitos a todas las personas que quiero entrevistar, hay alguna que me ha dicho, va a ser que no, ¿eh? Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Por mucho ojito, nos suele pasar. Eh, bueno, y como te sobra tiempo, eh, estás estudiando el doble grado de Periodismo y Comunicación, Comunicación Audiovisual. Eh, ¿Cómo sí. empezaste a, a que te interesase todo este mundo, del periodismo, de la comunicación? Pues yo es que empecé muy, muy pequeño, o sea, para que te hagas una idea, yo con cinco añitos, uno de mis primeros regalos fue una, todo ficticio, pero una, una cámara y un micro, <risa> <risa> como de juguete que quedaban, porque yo ya con cinco o seis añitos, eh, lo que más me gustaba del mundo era... Eh, crear mis propios juegos y ponerme yo a presentarlos y yo que soy hijo único pues ponía a mis padres a, a, a que compitiesen con los juegos que yo creaba o sea, a mí el mundo de, de la comunicación, de presentar y demás eh, me ha gustado desde muy, muy muy pequeño, también me ha encantado la televisión y, y siempre la he visto mucho, entonces sí, desde que, desde que soy muy niño, desde que soy muy niño me, he tenido muy claro el, el camino que que quería llevar y bueno al final la carrera que estoy estudiando que es periodismo y comunicación audiovisual es la que resume un poquito más eh, todo a lo que yo quiero dedicarme y, y lo que quiero alcanzar. Uh -huh. Y yo supongo que en algún momento de cuando empiezas a, a elegir esto de me gusta el periodismo, voy a estudiar la comunicación, a presentar ahí los programas, en algún momento oportunamente te habrá pasado o oh, quiero presentar las uvas. E Oh, eh, ojalá. <risa> o sea, eh, pues me has pillado y muy bien, ¿eh? porque siempre me preguntan cuál es tu sueño ultra inalcanzable en el mundo de comunicación, televisión, que quieras eh, llegar a hacer. Siempre lo digo a las campanadas. Me haría una ilusión. Yo que soy muy de. a mí me gusta mucho el directo, eh, ese nervio, ese enfrentarte una, a una cámara y, y a ver qué pasa. Y es que las campanadas al final es eso, es, es puro nervio y puro directo. Ojalá, ojalá. Pero bueno, eso ya es súper alcanzable. Veremos, veremos a ver qué pasa. Bueno, yo quiero aprovechar esto de las campanadas, que yo sabía que iba a ser eso que tanto te, te iba a gustar, porque bueno, yo, uno, uno de mis chicos con los que he trabajado, que desde aquí le mando un, salido, un saludo, Dani, Daniel Ruiz, un saludo para ti. Él también ha estudiado periodismo, ahora trabaja en la serie y, y demás, y siempre, y siempre me lo ha dicho: dice, mi gran sueño es. Las uvas, quiero dar las uvas, tengo que lograrlo. <risa> es poder... que es una conexión muy bonita. Es un, es un momento en el que está toda España pendiente del, del, del televisor. Y no o sé, sea, al final es una tradición muy bonita y, y muy festiva y es algo que se disfruta. Así que bueno, la cosa es que, claro, no hay no hay tantas opciones. No <risa> sea, vamos a tener que pelear todos por darlas. <risa> bueno, bueno, seguro, seguro que en algún momento os vemos ya por ahí en o sea, en algún programa de alguna cadena de estas importantes o demás. Pablo Motos, tiembla, te viene gente joven pisando fuerte. Eh, bueno, David, de todas las entrevistas que has hecho, ¿con cuál te quedarías? Pues es una pregunta complicada, ¿eh? O sea, al final sí que he hecho... Llevo haciendo muchos años entrevistas y, y lo estaba pensando el otro día. Mira, hoy te voy a decir... Una entrevista que me ha dado muchas alegrías este último año, que es una entrevista que hice con, con las actrices de Veneno, con Daniela Santiago y, y Lola Rodríguez, que fue una entrevista en la que tratamos de visibilizar un poquito al colectivo trans, cómo fueron sus vidas desde que eran bien pequeñas hasta bueno, pues que fueron pasando los años. Y, hijo, eh, se abrieron tanto y fue una entrevista muy, muy, muy bonita, que nos ha funcionado también muy bien en, en visitas, eh, con el que he recibido mucho cariño tanto del colectivo LGTB como de compañeros de profesión, como de bueno, pues los propios seguidores que, que la han visto y, y la verdad es que es una de las entrevistas, yo creo, más importantes que he hecho y, y más bonitas ¿no? por el contenido sobre todo y el trasfondo que, que tuvo. Bueno, eh, yo no quiero desaprovechar esta oportunidad que te tengo aquí para que me digas ¿Qué hay de cierto en todos esos rumores que el año pasado corrieron por todas las redes y todos los medios de comunicación de que ibais a cubrir Eurovisión? Pues era cierto, era cierto. Sí, teníamos todo teníamos todo listo. Teníamos las acreditaciones, los vuelos, los hoteles. Eh, íbamos a acompañar a, a Blas Doi a la candidatura española en, en su viaje a Rotterdam. Pero bueno, al final eh, Eurovisión se canceló, todos sabemos por qué y, y fue una faena, una faena porque a mí me gusta mucho Eurovisión, es un espectáculo televisivo único y, y me hubiese hecho muchísima ilusión poder, poder estar allí cubriéndolo y viviéndolo de cerca. ¿no? Pero bueno, ya habrá más ocasiones, este año no sé si lo cubriremos o no, pero en caso de que haya cobertura será desde Madrid, así que eh, será distinto. Bueno, tú que eres un eurovisivo de toda la vida, eh, ¿qué quiñela haces? ¿Cómo se va a quedar Blascanto ¿Entre los 10 al final o entre los 10 del principio? Eh, Joder, no quiero ser malo. Bueno, ya sabes a ver, que eh, en Eurovisión hay mucha política, eh, no nos engañemos. Eh, a ver, si tengo que decirlo a día de hoy... Desgraciadamente, España no, no está muy alta en las quinielas. Eh, tiene más pinta de quedar entre los 10 finales que entre los 10 primeros. Pero oye, eh, todo puede ser. No sabemos la apuesta en la escena que va a llevar. Blas en directo es buenísimo mm. y al final siempre hay sorpresa en Eurovisión. Entonces tampoco me voy a aventurar a decir va a quedar fatal, porque no. Faltan muchas cosas por ver, pero por ahora eh, no va muy allá en, en las apuestas. Bueno, eh, desde aquí Le mandamos a Blas Cantó Todo nuestro apoyo Para que haga un buen festival Además Blas Canta que muy, va a muy bien Como tú has dicho, es súper bueno en, en el directo Así que uh -huh. yo creo que puede hacer Un muy buen papel Sí, eso seguro Que va a hacer un buen papel seguro El puesto ya veremos Pero que vamos a estar orgullosos de la actuación uh -huh. Estoy segurísima. Sí, yo también lo estoy eh, bueno, David, el año pasado mmm, recibiste un premio del Talento sí. Joven de la Comunidad de Madrid en la modalidad de Tolerancia, eh, sí. ¿cómo fue el, el que te lo dieran? ¿Tú te lo esperabas o no? Pues la verdad es que no, no me lo esperaba para nada, fue, fue muy bonito. Mira, de hecho, eh, cuando te llaman por teléfono para decirte que, que has resultado premiado y demás, estaba justo grabando una entrevista, estaba acaba de terminar un, una grabación, un rodaje de un bloody, tenía varias llamadas pedidas de un número digo, uy, y justamente me volvieron a llamar. Y, y claro, cuando te llaman hasta que no se publica en, en el Bocam, ¿no? en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, tú no puedes decir nada. Entonces claro, te dan una noticia así, cuelgas y te dicen por favor no digas nada a nadie y volví como no, nada publicidad, <risa> no era nada y no, fue muy bonito, fue muy bonito, fue al final es un mundo en el que es muy complicado seguir luchando y seguir buscando un poco tu hueco y, y conseguir oportunidades, entonces al final fue como un empujoncito más para, para continuar luchando y, y, con, y conseguir alcanzar eh, eso por lo que siempre has soñado, ¿no? entonces fue muy bonito, lo agradecí mucho. Bueno, como joven que eres, ¿qué sientes al escuchar que vosotros y vosotras los y las jóvenes sois los grandes principales de la tercera ola y la cuarta ola de esta pandemia? Pues a mí es algo que me, me cabrea mucho, me cabrea mucho porque evidentemente las imágenes están ahí, las vemos en televisión, hay jóvenes que, que se saltan las restricciones, hay jóvenes que están haciendo fiestas ilegales y, y está mal, por supuesto que está mal. Pero también hay adultos que lo hacen y no salen tanto en las imágenes. ¿no? Eh, al final está mal tanto para uno como para otros. También hay que pensar que, que los jóvenes estamos pasando una época muy muy regulera. ¿no? Es decir, yo creo que también la gente más mayor que ha pasado por esa juventud tiene que hacer un ejercicio de empatía e imaginarse cómo estarían ellos con 18, 19, 20, 21, 25 años, eh, pues sin poder relacionarse con otros jóvenes, sin poder salir de fiestas, sin poder, bueno, pues hacer todo lo que, lo que no estamos pudiendo hacer ahora. Y, hijo, eh, hay muchos que lo estamos haciendo bien, que no nos estamos saltando a las restricciones y, y que está siendo complicado. Entonces, encima de esto, ver que nos responsabiliza, responsabilizan de algo tan fuerte como, como estas terceras olas. No, no es lógico, no es lógico. Uh -huh. Y bueno, eh, David, eh, también desde la, la perspectiva joven, vosotros, ¿cómo habéis pasado el confinamiento y cómo estáis viviendo estos escenarios tan cambiantes que por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid vivimos? Que unos días uh -huh. nos dicen una cosa, a los dos días todo cambia y es otra cosa diferente. Ahora puedes salir a las nueve. Ahora no, a, la, a las 11 tienes que llegar a casa, ahora vuelves otra vez a las 8. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Al final es un jaleo, al final es un jaleo. Al final te tienes que meter y decir a ver qué, a ver qué pasa ahora. <risa> a qué hora puedo llegar a casa, a ver si, si voy al teatro, puedo llegar un poco más tarde. Tienes que ir informándote, informándote mucho. Mira, en la primera parte, en la del confinamiento, yo tengo que decir que tampoco lo pasé muy mal porque fue un momento en el que antes lo hablábamos los famosos, los personajes conocidos, pararon, si estaban de rodaje no podían eh, grabar, si estaban grabando un disco tampoco, si estaban presentando un programa, pues, pues depende, pero la mayoría, bueno, estábamos en casa, entonces fue un momento en el que muchos aprovechamos para, para currar y hacer entrevistas como las que haces tú, Vanessa, uh -huh. a distancia y, y poder charlar con ellos. Entonces, es verdad que yo en el confinamiento tuve mucho curro de, de entrevista y, y no lo pasé tan mal por eso me salvó el, el estar muy ocupado eh, luego ahora con las restricciones pues bueno ya podemos grabar por lo tanto agradecido pero faltan aún muchas cosas ojalá llegue ya el momento en el que podamos estar sin esa distancia de un metro y medio grabando en el que podamos quedarnos luego a tomar algo uh -huh. jo, necesitamos un poquito ese, ese cariño, ¿no? ese acercamiento ver, sí. el achuchón por ver, abrazar por a la gente por favor <risas> Ya el codo ya empieza a cansar sí, sí sí sí yo también necesito necesito el contacto yo que soy muy de claro. yo, o sea lo que dices el poder abrazar a un amigo tuyo o a una amiga que hace bastante que no ves es súper raro claro. lo de, espera espera que te doy el codo <risa> Por favor, favor. incluso esto, porque nosotros hay muchas entrevistas que seguimos haciendo a distancia y, y está muy guay, hombre, al final herramientas como Zoom nos están dando la oportunidad de, de hacer cosas así que antes sí. no, no podíamos hacer y, y es muy guay. Pero yo soy más de, del cara a cara, ¿no? del estar con la persona, porque al final si no te pierdes cosas de, de esa entrevista sí. o uh -huh. de charla, yo uh -huh. soy más fan del de estar ahí en persona, del conocerla sí. bien. Sí, sí, nosotros, bueno, nosotros desde el Departamento de Juventud siempre hemos hecho todo de, de tú a tú eh, en lo presencial y yo creo que como la mayoría de, de las empresas, de los estamentos públicos, nos hemos tenido que reinventar durante todo el año, eh, girar todo al mundo digital y seguir dando todas esas oportunidades a los jóvenes, pero ya con una pantalla entre medias. Claro. Y no es lo mismo, porque no es lo mismo, pero bueno, sí que es verdad que momentos así como el que estamos teniendo eh, tú y yo, que no nos conocíamos antes, pues, pues se genera ya como una cercanía. Claro, y bueno, y al final las redes sociales nos hacen que, que nos conozcamos y uh -huh. al final... También la, la tecnología y, y todas estas redes nos han dado unas oportunidades únicas. O sea, yo sin redes sociales no, no estaría haciendo esta entrevista ni, esta, ni habría conseguido hacer ciertas entrevistas ni al final todas las redes. Tampoco quiero criminalizar ahora el uso este, son tremendas y nos dan unas oportunidades únicas, pero es verdad. Yo sí como tú, me gusta más el cara a cara, el estar con la persona. Bueno, ya estamos terminando la entrevista con David. Eh, bueno, para ir terminando, eh, ¿qué es lo que más ganas tienes de hacer cuando llegue ya la tan ansiada normalidad? Pues mira, yo soy una persona a la que le encanta viajar, o sea, yo no puedo estar quieto, y de hecho creo que es lo que más me está costando de, de todo este tema, el estar aquí quieto para en Madrid. O sea, yo tengo muchas ganas de, de viajar, de ver otros países, de, de poder ir a la playa también, de disfrutar un poco de, bueno. del verano. Yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de, de viajar, eso además de, de lo obvio que hablábamos antes de, de poder ya dar un abrazo, de poder volver a la, a la normalidad en, en el trabajo y demás, pero fuera de eso, viajar, o sea, yo necesito coger un avión e irme a algún lado y, y poder visitar y, y disfrutar un poquito de, de hacer turismo. Lo necesito ya, a ver si, si se acaba todo esto. Bueno, yo creo que tú y la de, de la gente que vivimos de Madrid, que llevamos todo el año sin poder salir a ningún sitio más allá de la sierra de Madrid. Y yo creo que necesitamos ya un cambio de aire, Por lo menos en sí. verano, en nuestro mes de vacaciones, por favor. Yo espero que sí, yo espero que sí. A ver si va todo un poquito mejor, pero bueno, todo apunta a que a que algo podremos hacer algo, se levantarán las, las restricciones. Ojalá crucemos los dedos bueno David, sí. para acabar ya la última pregunta eh, los jóvenes y las jóvenes que nos están viendo ahora mismo ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden ver tus programas que tienes ahora mismo en funcionamiento? cuéntanos pues mira, a mí me puedes seguir en mis redes sociales personales que en todas es arroba davidandu barra baja, de Anduja davidandu barra baja y, y bueno, luego Menudo Cuadro tenemos las redes sociales, que es arroba menudo barra baja cuadro, tanto en Twitter como en, en Instagram. Eh, también nos pueden escuchar, por supuesto, en Spotify, en Evox, en todas las plataformas de podcasting. Y luego tenemos The Hall of Stars, que es el, el medio donde está un blog y Y nada, también nos pueden seguir en las redes, es arroba The Hall of Stars en Twitter, en Instagram arroba The Hall of Stars com y, y en YouTube de Hall of Stars o un Bloody Mericon, ya saldré yo. Uh -huh. Además, también tiene página web, ¿verdad? El, el sí, sí, medio sí. Digital. Tanto la Digital. Tanto el medio digital como menudo cuadro. La de menudo cuadro es www.menudocuadro.es y la de Hall of Stars es de Hall Ahí también nos, nos podrán ver. Pues perfecto. Bueno, como veis, tenéis muchas opciones de seguir las andanzas de, de David Anduja. Eh, bueno, desde aquí eh, volvemos a transmitir otra vez el agradecimiento a, a David. Es una entrevista en la que yo me la, me la he pasado muy bien. La verdad es que me he reído, me he reído mucho. Ha sido un descubrimiento to total, David. Eh, y bueno, a los que nos estáis viendo. Eh, ya sabéis que próximamente tendremos muchas más entrevistas, así que estaros atentos a nuestras redes sociales. Hasta luego. Muchas gracias. Vez. Gracias. Chao. Eh, bueno.